Nosotros, el actual presidente de la ADP aquí en San Francisco de Macorís, el profesor maestro Robert Frías. Qué bueno, Robert, que estés con nosotros para que nos brinde todas las informaciones que estamos esperando y que mucha bueno. gente quiere saber. Buenos días, Robert. Buenos días, Robert. Un placer tenerte aquí, como siempre. Buenos días, Corolina Medina. Buenos días, Francis Rodríguez. Buenos días toda la sociedad de San Francisco, la región, el país y el mundo, que a través de las diversas vías, pues se mantienen día tras día escuchando en la sintonía de este prestigioso programa que es una identidad de San Francisco de Macorís. Robert, tú te reuniste y no has dicho nada con Fulcar como presidente de la ADP acá. Bueno, nosotros nos tomó por sorpresa la visita del ministro de Educación Roberto Fulcar. Nos enteramos cuando los medios de comunicación, Difundieron la información. Ah, pues no andaba en asunto o sea, pero, de, de pero, educación. Eh, eh. La, pregunta, la pregunta, déjame ver si entiendo. Sí. El ministro de Educación estaba en San Francisco de Macorís y el, el principal gremio, el único gremio que representa a los maestros y a los estudiantes, eh, no tuvo la información, no, no se reunió con el ministro de Educación en nuestro pueblo. Vimos imágenes que estaba con el Felabel, con Alex Díaz... Bueno, hay un refrán popular que dice, la cortesía vale mucho ¿verdad? Y, y cuesta, cuesta poco. poco. Las autoridades, ni regionales ni distritales, ni distritales, nos comunicaron que el ministro, siquiera nos invitaron, pero nosotros, bien, que les vaya bien, porque Eso nosotros es grave. no tenemos compromiso, Eso ni, es grave. ni con el ministro de Educación, ni con las autoridades. ¿Pero no cree que se aleja más las necesidades perentorias que tiene el sistema sobre todo en lo que corresponde a nosotros Desde el aguacate, las la escuelitas que ustedes han denunciado por allá Que no han tenido los baños, que no tienen pintura, que no están adecuadas Están funcionando a media Y la escuela que está cerrada que está en vía virtual Bueno, eso ciertamente es así Eso aleja más Porque el ministro, las autoridades al parecer desconocen la realidad de la escuela de San Francisco de Macorís, y nosotros hemos denunciado de manera constante, de hecho hicimos una visita a la Regional 07, donde entregamos un consolidado de la realidad de cada centro educativo, y a más de tres meses no hemos tenido una respuesta sobre qué han hecho o qué han gestionado o diligenciado sobre esos centros educativos, mientras ¡Carolín. el ministro visita a San Francisco de Macorís, no se le o a la provincia de Duarte sí. no se les comunica al ADP nosotros no vamos a hacer presencia no hicimos presencia porque no nos fuimos invitados eh, que los a, maestros a no tienen un ministro. nivel de importancia para una eh, invitación eh, del ministro No ¿De lo, lo puedo perdón, percibir? Así sí. la oportunidad si viene a la ciudad un ministro que no se mueve a un lugar sin no un objetivo teniendo tanta en, en espera tantas cosas Parece que, que no, no andaba en asunto de ministerio, Carolina, el ministro. Ha sido una constante por parte del ministro de Educación, Roberto Fulcar, esa actitud. Ellos, de hecho, en la Comisión Nacional de Concurso, el Comité Ejecutivo Nacional nos fue invitado para, para la reanudación del concurso de oposición docente. Hablemos de eso. Vamos en ese sentido, y, Robert Y eh, nosotros no tenemos problemas con que se nos invite o no. Nosotros, el compromiso con los profesores, profesoras, con los estudiantes... Ese es nuestro compromiso Va. con la comunidad. Y nosotros vamos, en el escenario que ellos entiendan, nos vamos a ver. Si de, si, si deciden la diplomacia, el diálogo honesto, diáfono y responsable, estaremos en la mesa del diálogo. Robert. Ahora bien, cuando esto no pueda ser viable, no pueda ser posible, entonces están las calles a la espera de las acciones que nosotros podamos en tomar sentido, pero, para arrancarle caso, de las manos a las autoridades... Eh, esas demandas, esas necesidades que tienen los centros educativos Robert, eh, nos ha dado un detalle eh, muy difícil de todo este proceso que, que se está viviendo con el tema de los concursos en el país, ponnos en contexto cuál es la realidad al momento qué pasó en este segundo concurso, o sea, qué está pasando ¿Por qué se ausentaron los comisionados? Eh, bueno, nosotros eh, hemos ganado Hemos ganado y siempre digo que el tiempo le da la razón a cada quien. Y si en algún momento nosotros erramos en alguna acción asumiremos con responsabilidad que nos equivocamos. Ahora bien, el tiempo nos ha dado la razón. Y en este, en, la, en el primer concurso que fue suspendido fue San Francisco de Macorís que se levantó, se expresó, se manifestó sobre la base de que ese concurso no podía continuar. Bajo esas normativas y esa, ese diseño en el cual se estaba trabajando. Y tuvo que ser propuesto el mismo. Ahora bien, a la sociedad oh. no se le informó del por qué se había así O sea, por parte de las no autoridades del Ministerio de Educación. Ustedes sí sabían, pero no, Exacto. no eh, porque ustedes hicieron una denuncia. Claro, el ministerio... ni Ellos no lo admitieron. Ni nos desmintieron sobre, no el, sobre lo tampoco. que nosotros denunciamos, pero tampoco le comunicaron a la sociedad... ¿Qué fue lo que ocurrió en ese concurso de oposición que el mismo debió ser propuesto y que las autoridades perdón, y que las autoridades del Ministerio de Educación estuvieron que asumir lo que nosotros propusimos en ese momento que debía ser revisado? Pero no se le dio la respuesta al país que debió dársele. ¿Pero qué pasó ahora, Robert? Sí, o sea, estoy haciendo una, sí. una cronología uh -huh. para llegar al, al, al punto. Uh -huh. ¿Qué ocurre ahora? Nosotros estuvimos en una reunión con la directora regional, me voy a referir a lo local, sí. porque ya en lo nacional, el, el ministro no invitó al Comité Ejecutivo Nacional a esa comisión de concurso que está, eh, que el Comité Ejecutivo Nacional de la EP tiene una representación. No fueron invitados. Con la Regional 07 sí fuimos invitados a un encuentro con las autoridades donde estaban los diversos directores distritales, la directora regional y los presidentes de las seccionales. Y nosotros renunciamos a todas las comisiones que se nos quiso designar por la sencilla razón, pero no es un error el hecho de usted estar en un lugar y ausentarse, eh, ...quizá le está dando el beneficio o al ganar. Bueno, en el espacio. momento, en el momento hubo personas que nos cuestionaron diciendo que era un error y no me voy a referir a esos grupos que nos cuestionaron, pero al parecer eh, sus intereses no están marcados en la, en la, en la calidad de la educación dominicana. ...ni en la clase magisterial. Nosotros des desistimos de todas las comisiones que se nos designó... ...y expresamos allí por qué. Un concurso que no ha sido transparente. Que los primeros que se encargaron de desacreditar este concurso de oposición... ...fueron los dirigentes del partido que dirige los destinos del Estado dominicano. Y nosotros bajo ese criterio no vamos a validar un proceso... ...que nosotros entendemos que no es serio, que no es honesto... ...y que no brinda la oportunidad de manera equitativa a todos los postulantes. Serían cómplices de alguna forma. Exacto. Entonces, cuando veamos allí cuál es el papel que va a jugar la ADP, como en esa comisión no nada, que el, dirige, el representante de la ADP en la entrevista debe estar de espalda a los postulantes. Entonces, que nosotros vamos a observar allí? Si hay si se maltrata, si no se desarrolla una entrevista conforme a lo que, a la, a lo que requiere la escuela dominicana, entonces nosotros Pero, no estamos allí. Simplemente, simplemente no, estaríamos sí. siendo. Que me quedé en el aire. Simplemente. Que te, que te piden que sea observador, pero de espalda. Exacto. Pero no a simplemente. Nada. Pero será de la pared <risa> o de la entrada simplemente, o de, de, la, de la entrada, ¿será? Simplemente estaríamos allí como una pieza decorativa. Para, nos, para avalar, para, val, para el validar un proceso. De reglamento. Para validar un proceso. Pero siquiera, nosotros como observadores no. Es nosotros, una obligación del Estado. ¿La presencia de todos de la los comisión. actores? Eso lo establece la Ley General de Educación 6697. 66, todos los actores de la educación dominicana deben ser parte del concurso de oposición docente. Pero otro elemento, los observadores, en el caso nuestro, no podemos siquiera pasar a las aulas donde se está desarrollando el examen. Y no es verdad que nosotros vamos a validar eso, cuando yo pude contactar de manera personal y lo denuncié con toda responsabilidad, que un postulante obtuvo una calificación al cerrar la prueba, cuando se suspendió el concurso, al cerrar la prueba la plataforma le arrojó una calificación y cuando se revisó entonces en la página del Ministerio de Educación Había tenía pasado. una calificación muy distinta. Y no es verdad que nosotros íbamos a validar ese proceso, cuando nosotros no podíamos siquiera entrar donde se está desarrollando el concurso, porque no podemos, ¿qué vamos a validar? ¿Qué vamos a observar? Robert, si, no podemos, si no tenemos participación en la entrevista, a raíz de si eso, no tenemos participación ¿sí? en el aula donde se está llevando a cabo el concurso. Entonces, Dios, en este sentido, es nosotros decidimos, la sesional de San Francisco, la sesional de San Francisco, ¿eh? decidimos no estar presente en ese concurso de oposición docente, porque no lo vamos a validar, no Robert. lo vamos a validar. Y de hecho, uh -huh. los primeros en referirnos a que no íbamos a ser, cómplice de ese de esa parte fuimos nosotros y hoy 16 organizaciones de las que estaban participando como observadores en el concurso de oposición, de oposición docente renuncian a la misma entonces el tiempo vuelve a darnos la razón robert a raíz de todas esas, de todas estas irregularidades eh, qué cantidad de maestros se han visto afectados? Eh, cuál es la situación al momento ya tú nos has planteado todo lo que ha venido pasando. Ustedes como observadores del proceso, aún ya no estando dentro de las comisiones, eh, pertenecientes a este sector de manera efervesciente. O sea, ¿en qué están en estos momentos los maestros participantes y cuántos se han visto afectados? Y bueno, así de manera concreta no tenemos un a número porque es muy, muy, muy reciente para nosotros poder dar un número preciso, pero sí hemos recibido muchas llamadas y muchos mensajes de postulantes que dicen, bueno, o sea, todo lo que estaba ahí yo lo conocía y no. y me arrojó una calificación muy distinta. Los postulantes hemos visto que salen diciendo, expresando, que conocen los temas que se están planteando allí y debemos precisar que nos han comunicado porque debemos ser responsables. Que la prueba es educativa, que es de currículum, que mm. es de temas eh, relacionados a educación, pero se sorprenden entonces cuando le llega el resultado, porque otro elemento es. Usted termina su prueba y no le dan los resultados de inmediato. Le dan 72 horas. Pero en eso esa, es digital. En el, en el transcurso de esas 72 horas es que a usted le va a llegar la calificación que usted tuvo en Ahora, esa prueba. Una, Entonces, esto una. se presta para manipulación. Claro. Porque en estas 72 horas alguien, y no, estoy, no lo estoy afirmando, y estoy partiendo desde una suposición, alguien puede entrar al sistema y decir, bueno, este no me conviene, este me conviene, eh. y beneficiar algunos casos de manera Mira, particular Robert, es importante que me saque de este de esta nube, de esta, este bache que tengo yo entendiendo la posición de ustedes, la radicalización con el otro grupo que ya eh, al final renuncia de observación prácticamente abandonando el sistema de educación a su suerte solamente a la vigilancia de los mismos que, lo han, que han producido la reacción de ustedes, o que han empujado a que ustedes tengan una reacción adversa. De estos elementos, darse se dan por sentado de que son aceptables las, las evaluaciones, aún teniendo la ausencia de los observadores. Son válidas las la, la recientes evaluaciones. Bueno, nosotros Porque no... yo tengo una comprensión jurídica de los actos administrativos y de las actuaciones administrativas que cuando se produce un elemento, eh, cuando se rompe un, o sale del, del sistema un elemento, automáticamente los resultados de eso son nulos. Sí, nosotros no validamos el proceso, no lo vamos a validar, ni lo hemos validado ni lo vamos a validar. Ni las demás hasta, instituciones. Hasta tanto no sea... Eh, serio este asunto. Nosotros no estamos eh, para validar esa parte. Qué, ¿Y para qué vía, entonces, qué vía ahora tiene bien, la, la, el sistema de educación? Ahora bien, la, la, también? la arrogancia y la prepotencia de las actuales autoridades que tiene el Ministerio de Educación lo va a validar porque hemos visto, ya es de, de conocimiento popular, de la manera en la cual ha actuado el actual Ministro de Educación, Roberto Fulcar. Hemos visto y como las constantes denuncias sobre corrupción a lo interno del Ministerio de Educación y el presidente no se ha referido a, a, al, al caso del Ministro de Educación, Roberto Fulcar. Pero el PETCA, no hemos visto tampoco una, algún nivel de investigación de sobre, interés, las, sobre y... las irregularidades presentes en el Ministerio de Educación. Ustedes la licitación... Pero denuncia, pero no han formalizado... La licitación... Ante esos organismos. Bueno, pero los, los que han caído presos no hay una denuncia, no hay una. Bien, in el bueno, hay un de no. investigativo de, de Nuria. <ríe> Exacto, lo caso mismo ha jalado. El caso ha traído a otro. Exacto, entonces, eh, pero Alice Ortega se refirió al tema, a la licitación de 400 millones de pesos de compra de zapatos en pandemia para ser entregado en un año virtual a los estudiantes. Sí. Lo que del joven eh, comunicador. Eh, que se refirió al tema también, que el sí. ministro como, que dejó el cargo. Exacto. Eh, vimos también lo de Inavie. Simplemente destituyeron al director de Inavie, pero ¿dónde están? Han pasado tres. Hay hay un hay alguien que debe pagar la culpa. Simplemente son destituidos, pero no son investigados. Eso los no se llevado millones los, no, en publicidad enalteciendo la figura del ministro. Entonces, eh, oh, de eso se trata, un sistema judicial no, no, independiente. Espérate. Que, es, que nosotros esperamos que en algún momento pueda actuar sobre las irregularidades que nos compete a nosotros como sindicato que es el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Un mensaje final, breve, eh, nos hablabas para enero la re retomar las luchas para defender el gremio y todo el sector educativo. Brevemente, háblanos un poquito ya de esto. Bueno, nosotros llamamos a la sociedad, a las ADMAE que debemos luchar de manera conjunta por las verdaderas conquistas de las comunidades, con relación a la escuela. Los centros educativos no son de los profesores, no son de la ADP, no son de los directores, son de las comunidades. Y si nosotros logramos, por la vía que sea, ya sea con la diplomacia o en las calles, que esos centros educativos que hoy, y pues tienen múltiples dificultades, puedan ser intervenidos, puedan ser resueltas sus, sus irregularidades, entonces ganamos como sociedad. Si nosotros logramos mejorar la calidad de la educación dominicana gana la comunidad, gana la sociedad y gana el país. Y de eso se trata. Nosotros estaremos vigilantes de lo que puedan hacer las autoridades del Ministerio de Educación y actuaremos con razón, con ventaja y sin sobrepasamiento okay. ante Gracias. cualquier actitud que puedan tomar las autoridades del Ministerio de Educación. Bueno Robert, gracias, Robert es el presidente actual de la ADP en esta, en esta localidad Y ya ustedes escucharon, se nos faltó la denuncia que hizo Yalian Que el hijo de la directora está en Estados Unidos y está cobrando Presentó la nómina Y presentó bueno. la nómina Bueno, eso se convierte eh, en un acto de injusticia Porque otros que se han ido a Estados Unidos eh, de inmediatamente se actúa y al día siguiente o a la semana y ya no están de desvinculados, porque ahí sí cabe el término desvincular, porque es por abandono laboral. Sí. Y, y no solo de injusticia, o sea, es algo un acto de corrupción. Acto bueno. de corrupción Señores, gracias a ti, Robert, por estar aquí darnos estas explicaciones y ver que no andan muy bien las cosas en educación. Y qué pena que hayan abandonado el, el concurso, que es la garantía que tienen todos los sectores que allí inciden. Gracias a ti y sepa que este es su casa. Vamos